Se fue, se fue. Bueno, ¿y? ¿Se cortó la luz? Jodeme que de sur les cortó la luz. Ahí está. Leslie Jordan, quédate en casa porque con el COVID... Bueno, a ver, primera categoría. Actrices de reparto. Jessie Buckley de Los Daughters. No sé si es sorpresa, pero está bien. Ariana de seguramente la que gane. O esa historia. Judy Dench. Kirsten Dance, también ahí podría ganar. De King Richard, sí. Sí. Me sorprende Jessie Buckley. O sea, no me sorprende porque muy buena actuación, pero... Eh, no la esperaba. No sé si estuvo muy nominada. Cruella seguramente gane, vestuario. Cirano, no la vimos, todavía no se estrenó acá. Doom, primera para Doom. Alley está bien. cuál más? Lo, lo lógico, vestuario. Sound, sonido. Sí, Doom seguramente. Sí. Uh -huh. esa historia esa historia sí. Johnny Greenwood debería tener dos nominaciones acá va a ganar Hans Zimmer pero debería tener dos nominaciones encanto mira no bueno se llevó una Johnny Greenwood pensé que lo iban a nominar para Spencer también Guión adaptado Coda, primera para coda, vamos. Ojo con Drive My Car. Ojo en estas categorías. Mira cómo mira de costado el epifio Feo, feo el epifio Ojo con las categorías de guión porque generalmente están asociadas a dirección. Y estas también, las dos, ambas. Acá tiene que estar Licorice Pizza, seguramente. Muy bien. ¿Y quién más? a Story? No, a Story no es original. ¡Bien! The Worst Person in the World, peliculón, si no la vieron. Actor de reparto, vamos a ver qué onda. Seguramente Gannick Coddy y Smith McPhee por The Power of the Dog. Aunque es una categoría interesante, la verdad. Bueno. Ahora sí, las categorías que quedan. Vamos a ver si alguna de mis predicciones que están ahí en los comentarios se hacen realidad. Edición, Doom. Sí, está. Bien, sí, sí. Maquillaje y peinado. Makeup and Hairstyle. Se hablaba de Comento América. Cruella también. Doom. Y sí. Y sí. esa Story debería también estar. También se hablaba de Ace of Tammy Fay. Bueno. O sea, está bien. Tiré de esa Story, pero sí. House of Gucci está bien. Película animada Espero que esté nominada The Mitchell vs The Machines Menos mal. Tenía un miedo Raya Va a ganar Encanto Obviamente porque Disney y Pixar Tienen todo comprado Una acusación muy grave Dos oruguitas Bueno, sí Dos oruguitas Mira cómo lo dijo Leslie, vamos Leslie. De Belfast, sí. Billy Eilish. Arena Grande. Just look up, ¿no? Dejaron afuera Arena Grande. Primera gran ausencia. Podríamos decirlo así. A ver los bomberos que van a tirar. Una de mis predicciones, ojo, eh. A ver si se cumple. Doom tiene que estar. Y va a ganar. ¿Estará Spider-Man? Ojo. Ojo el fandom. Mira Shang-Chi. Ojo, eh. Oh, mira a Shang-Chi, eh, como se metió Le dieron rosca a Shang-Chi, vale eh. Le dieron mucha rosca a Shang-Chi Y... Bueno, spider man No de Home era algo Un poco esperable No le pegué a The Suicide Squad En efectos visuales Fotografía Bien, bien, va a ganar Doom Debería ganar Doom Todo debería ganar Doom Nightmare Alley Muy bien Lo mismo. Exactamente lo mismo que fotografía. Me encanta. Eh, es que van un poco de la mano. El diseño de producción y, y la fotografía. En ambos casos debería ganar Doom. Pero bueno, soy muy fanático de Doom. Lo tengo que analizar un poquito más. En frío. Película internacional. Drive My Car. Flea. Tres categorías para Flea. Ojalá esté... The worst person in the world. ¿Y esta? Muy bien. No entró Madres Paralelas, que no sé si estaba en la shortlist. Titán no estaba en la shortlist, o sea, ya no podía entrar. Pero me sorprendió esa de, de. No sé de qué país era. no Me sorprendió tanto que no escuché de qué país era. Vamos, Andrew, eh. Vamos Andrew. Bien. Bien. Vamos Andrew, vamos Andrew carajo. Mira el cómo se metió, ¿eh? Ojo a mi predicción. Mira de los dos, eh. Mira. No, yo de comer, no la veo. No. Era eh, eh, la obvia. Kristen Stewart. Bueno, entró Kristen Stewart, está bien. Entró Kristen Stewart. ¿Qué queda? Dirección y película. Dirección y película, las últimas dos, eh. A ver. Debería estar Jane Campion Debería estar Denis Villeneuve Entró Entró el director de Drive My Car Licorice Pizza Jane Campion ¿Y Denis Villeneuve? ¿No entra? No Ya me di cuenta por, por, por el orden alfabético Bueno, entró Spielberg, pero mira vos Mejor película, a ver si entra Tick Tick Boom Belfast, entra Doom tiene que entrar Licorix debería entrar Coda, vamos Coda Vamos Coda Mejor película, no va a ganar Pero vamos Creo que van a ser 10 Me parece, si, si no me equivoco se metió Drive My Car Les dije Cuando hay guión, Cuando hay guión Hay chance de dirección Cuando hay chance de dirección Para mejor película Y se venía hablando de eso Ojo con Drive My Car Ojo con Drive My Car Doom También Vamos por el alfabético Ya estamos por la K Licorice. Muy bien Naimerali. Ya puede entrar Tick, tick, boom Sí puede entrar Tick, tick, boom Demerali, Tic Tip tick, Boom y Huesa Story. Vamos, Tic tick Boom, eh. No, ya no creo. Huesa Story va a ser la, la décima. Vamos, Leslie, vamos, Leslie. Vamos, Leslie. Vamos, que ya termina, Leslie. Huesa Story. Bueno, eh, no entró Tic tick Boom. Solamente le pegué a... A Ryosuke Hamauchi Bueno Se fue, se fue